En muchas ocasiones cultivadores de todo el mundo quieren ahorrar unos euros en la factura de la luz y buscan técnicas alternativas a las tradicionales que contribuyan a acortar el tiempo del cultivo de sus plantas. Por ello vamos a hablar hoy sobre el Sea of Green o SoG, una técnica de cultivo que aprovecha todo el espacio disponible y acorta los tiempos de forma que en dos meses podrás producir lo que se produce en un cultivo normal. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos la envía Alejandro desde Santiago de Chile. Alejandro nos pregunta ¿Qué es el soj? Hola Alejandro, la técnica conocida como Sea of Green es una técnica de cultivo horizontal perfecta para cortar tiempos y tener una producción igual o mayor que la que tendrías en un cultivo normal. El SOC o Sea of Green es una técnica de cultivo de marihuana donde se aprovecha al máximo la superficie del lugar del cultivo, al igual que con el SCROC. La diferencia radica en que en el SOC se trata de rellenar el espacio de cultivo con la cantidad de macetas que se requieran. Esta técnica consiste en cubrir todo el espacio que tengamos con la máxima cantidad de plantas posibles. Estas plantas procederán de esquejes pequeños a los que damos muy poco tiempo vegetativo, es decir, les dejamos enraizar y crecer un poco, hasta 25-30 centímetros, entre 1 y 2 semanas, y acto seguido reducimos la exposición de luz a 12 horas para que florezcan. A la hora de escoger la variedad con la que vamos a realizarlo tendremos que tener en cuenta que necesitaremos un cultivo homogéneo, que florezca a la vez, por lo que en vez de semillas elegiremos esquejes, a ser posible de una variedad que de por sí sea muy productora. Si usas variedades sativas te recomendamos que inicies antes la floración, ya que estas tienen un crecimiento bastante explosivo. Si usas síndicas, tal vez necesitarás de unos días más para que lleguen a la altura deseada, pero recuerda que en su etapa final de crecimiento no deben medir más de 25-30 centímetros. Por ello, si tienes poco tiempo o simplemente quieres implementar una técnica de cultivo horizontal en tus plantas, el SOG te dará unos resultados increíbles. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta